Y un poco con esto, simplemente a valor de referencia, era lo que queríamos plantearle en el tema de las márgenes. Uh, quiero agradecer a Raúl Salvioni, a ver, el técnico de la cooperativa de Ramayo, y a Fernando Moreno de la cooperativa de Gonesa, que con ellos intercambiamos también información que nos sirvieron para este trabajo. Y ahora seguiría... What? 30. Bueno, yo antes, antes que todo, eh, quería agradecerle a todos ustedes por, por haber participado de esta reunión, porque bueno, realmente creo que todos somos innovadores o tenemos ganas de innovar. ¿sí? Eh, fundamentalmente porque tenemos ganas de hacer cosas nuevas. Algunos, yo soy más viejito, creo que todos ustedes, ya tengo 56 años y he probado dentro de cultivos muchísimos cultivos en algunos me ha ido muy bien y en otros me ha ido mal o muy mal entonces la, la, lo que hoy trat, eh, trato de llevar un poco el cultivo de legumbres ¿eh? también hago otros cultivos como les comentaba hoy congelado para empresa o deshidratado como espinaca grano de choclo amarillo blanco eh, de poroto chaucha. es decir estoy probando de todo eh, y bueno, en algunas eh, simplemente quiero comentarles con Espinaca, arranqué este año, me lo pintaron como el mejor negocio y bueno, la gente de INTA San Pedro me dio una gran mano por el tema de enfermedades, me atacó una enfermedad y realmente perdí plata. En el segundo cultivo que hago, dentro del mismo año, ya gané algunos pesitos. Bueno, Pero en todo esto, cuando nosotros nos pintan el mejor, el mejor negocio, hay que hacer margarita, y vamos todo atrás de la margarita, hasta que no lo experimentamos, no nos machacamos, perdemos dinero. Tanto seamos productores como asesores. Yo soy productor y también soy asesor. Y bueno, en algunos campos también me han echado por, por asesorar mal, porque uno está en todo esto, ¿no? hace cual, Cualquiera es un buen asesor, o relativamente buenos asesores produciendo soja hoy en día cualquiera produce soja Entonces, un médico nos ponemos a hablar con un médico que tiene campo y que sabe más que un técnico de hacer soja y es probable que sí pero estos cultivos son cultivos más complicados en el caso específicamente de legumbres las legumbres ya son tal vez no sean los cultivos eh, más intensivos si sí, son una alternativa pero acá como los que ya lo hacen desde hace tiempo, saben que el problema que tienen que aquí estos son consumos, lo que aquí se consume es el grano en forma natural. Aquí no podemos hacer ningún proceso industrial para tratar de mejorarlo. La arveja, como decía Juan, nos van a pagar 400 o 500 dólares por la mejor arveja, la que sea más lisa, la que sea más verde. Si nosotros nos demoramos cinco días, nos cayó un chaparrón, se pone amarilla o pierde color y eso no tiene el mismo precio del garbanzo ni hablar el garbanzo es tamaño saben que hay un garbanzo de tamaño 9 milímetros que es lo que vamos a exportación vale 700, 800, 900 dólares 8 milímetros, que es muy poquita la diferencia, vale mucho menos menos de 7 milímetros vale lo mismo que la soja 250, 300 dólares así que bueno, tenemos que producir ¿cómo lo manejamos? con densidad, con fertilidad distanciamiento entre siembra lo que tenemos que lograr Sí, yo el primer año que hice garbanzo saqué el 28% de era tamaño 9, eso valía 1.000 dólares, pero la mayoría fue tamaño 7, entonces el precio promedio que me pagaron fue 6.25, dentro otro todo anduvo bajo. Si planteamos todos estos, eh, yo hoy lo enfoqué a los cultivos de legumbres eh, y más o menos que es lo que habíamos armado con Juan eh, respecto a hacer trigo, soja y, y la alternativa de legumbre soja, pero están todas las infinitas posibilidades ¿eh? de hacer cualquiera de esto y después o ir maíz, o, yo por ejemplo hago garbanzo porque es lo mejor me combina y arriba del garbanzo hago poroto para congelado, porque bueno el poroto para congelado lo siembro el 10 de febrero y el garbanzo dentro de las legumbres es el que me entrega el rastrojo eh, o, o lo cosecho el 15 de diciembre, si ustedes tienen que hacer soja es mucho más fácil o mejor hacer arveja y no garbanzo porque le va a entregar mucho antes del otro. entonces cada uno va a tener que ver cuál es aquella, aquella combinación que mejor le puede funcionar. Respecto a las legumbres, eh, qué es lo que podemos ver respecto a esta alternativa, hacer legumbres y después hacer de soja o maíz versus trigo, o maíz a favor bueno, lo que estuvimos viendo con Juan es el tema de precios es decir nada, ni comparar el precio del trigo que hoy, hoy un trigo vale 1.400 pesos la tonelada y hace tres meses valía 4.500 y nadie quiere un camión de trigo es un problema comercializado pero bueno eh, los precios de, los, de las legumbres son mucho más altos y, y yo les puse mejor inserción como cultivo de invierno la mejor inserción es Aquellos es estos cultivos que nos logran entregar el rastrojo antes Porque aquí es la competencia, es decir, tratar de meter soja Que todavía es el cultivo que nos está dando mejor rentabilidad dentro de los extensivos Y si lo hacemos atrás de un trigo, lo vamos a cerrar allá en esta época Y la, la arveja tal vez la cosechamos hace 15 días obviamente. Otro de los factores fundamentales es el aporte de nitrógeno el aporte de nitrógeno a través de simbiosis que entregan estos cultivos especialmente si va a maíz de segunda y algo muy importante que es el mejor, menor consumo de agua el agua cada vez es más importante para nosotros para obtener este, mejores rendimientos en el cultivo de segunda hasta acá está todo muy lindo vamos a ver qué tiene eh, en contra lo que le había comentado uso de grano natural lo que exige tamaño y calidad eso es fundamental o Aquí sea, hay que producir calidad. Nosotros podemos producir un trigo, que puede tener poco gluten, mucho, y bueno, va a mejorar un 5, un 10, un 15%. Pero lo vamos a vender todo. Si hacemos una arveja mala o un garbanzo malo, ustedes que están en la exportación, no me lo van a comprar. Eso no, no sirve, es o sea, simplemente va a ir para el painano, van para hacer ahí. Eh, otro de los problemas que tenemos, que esto es, yo creo que es grave, es la mejora genética de esta, es decir los Las legumbres todavía en nuestro país no tienen una gran relevancia. De arvejas se hacen unas 100, 150 mil hectáreas y de garbanzo no sé si se hacen 40 o 50 mil a nivel país. Esto para los semilleros, para los genetistas, los que están en mejora, genética no es un, una alternativa muy atractiva. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? Los problemas... Que estamos utilizando variedades muy viejas, problemas de enfermedades, no tenemos buena resistencia. No ocurre lo mismo en maíz o en, en soja. Están todos puestos en, eh, en, en esa mejora. Y por último, la falta de semillas certificada que va acompañado con esto. Como no hay mejora genética, los materiales que hay son materiales abiertos, de comercialización abierta, no hay este, cierta. Este, como es cierta propiedad por parte de los, de, de los semilleros, que semilleros que en ahora están pensando a aparecer. Respecto al consumo de agua, que es importante para el cultivo de segunda, conserven los, comparado con trigo, que está entre 450 y 500 milímetros, que se lleva del suelo, fíjense que hay una diferencia con garbanzos de 150 milímetros, ni más de 200 milímetros respecto a lentejas y a reja. esto hace que sea bueno estos 100, 150 milímetros que se van del suelo a veces logran definir un cultivo de segunda más que todo en el cultivo del maíz en este otro eh, tratamos o sea el mayor aporte de nitrógeno el menor consumo de agua ¿qué se traduce? estamos viendo las legumbres como antecesores del maíz comparamos Tres gramíneas, avena, cebada y trigo, sus rendimientos, alrededor de, de 6, 7.500 kilos, frente a antecesores como son arveja y garbanzo. Aparentemente, no hay datos de muchos años, solo dos o tres años, el garbanzo sería, inclusive, un mejor antecesor eh, para maíz que arveja. Fundamentalmente por el menor... Eh, de, bueno... Eh, y algo que quería comentarles, el garbanzo, bueno, hay muchos de ustedes que hacen garbanzo, y no sé si han notado eh, cómo queda el suelo. Realmente el suelo que por el sistema de raíces que tiene, el suelo queda muy flojo, y eh, eh, las lluvias penetran mucho mejor, realmente es algo muy notable. Entonces eso hace que el maíz presente por ahí una mejor persona. Hacemos eh, legumbre versus trigo como antecesor, eh, como antecesor de soja de segunda o maíz de segunda. Cuando hacemos legumbres, soja, tenemos dos cultivos de alto precio, versus hacer trigo-soja. Muy buen precio del, del garbanzo de la arveja respecto a trigo, y por supuesto que la soja también tiene un, un buen precio. En de soja segunda, más que todo por la mayor eficiencia en el menor consumo, así queda mucho más agua disponible. Y en el caso de las legumbres, frente a esa maíz de segunda, por supuesto que el aporte de nitrógeno, que eso se traduce en menos urea que tenemos que aplicar al maíz, y esos 100, entre 100 y 200 milímetros más de agua que nos queda, esto, eso hace que el maíz sea mucho más estable respecto de hacerlo este, sobre una gran línea que en este caso sería trigo ¿Mayor aporte de rastrojos, más, <risa> más que todo, no sé si, si es mayor, tal vez es, es mejor por ahí la relación carbono-nitrógeno que tiene el cultivo de, de, de, de arveja o arvancho, al de garbanzo respecto al de trigo. Por supuesto que son al tener esa relación más beneficiosa hace que se degraden mucho más rápido. Pero bueno, todos los productores manifiestan, inclusive todos los productores, que hemos visto que es mucho más simple hacer un maíz, una soja de segunda, solo unos tropos de legumbres que hacerlo sobre uno de, de trigo. Y bueno, yo creo que esta es, el, es una de las oportunidades que tenemos de incluir al maíz dentro de la rotación. Y bueno, viene con precios este año son de los más auspiciosos y a su vez no sé qué ocurre en otras zonas pero aquí se ha dejado un poco por la falta de lluvias de hacer los maíces de primera aquellos que se siembran en, desde el 10 de septiembre hasta los primeros días de octubre prácticamente aquí no se ve el maíz todo el mundo como las lluvias se dan mejor vienen un poco siempre más atrasadas todo el mundo está tratando de hacer maíz este, inclusive si a veces no se hace ni trigo ni arveja muchos productores ya están optando por hacer siembra a fin de noviembre diciembre. Simplemente con contarles un poco la buena o mala experiencia que he tenido en garbanzo. Si yo garbanzo lo conozco desde el año 95, 96, estuve trabajando 8 años en el NOA, en la zona de Catamarca, Tucumán, y bueno, ahí empecé a ver los primeros este, lotes de garbanzo y siempre estuvo, y producíamos garbanzo en los altos, en la zona de Catamarca, bajo Riego con muy buenas performances, ¿sí? El NOA es el lugar ideal para el garbanzo, es un cultivo muy rústico, no sé, creo que algunos de ustedes lo han hecho, eh, eh, y con muy bajas exigencias, tanto nutricionales como más que todo de agua. Es decir, si bien en el NOA, porque, por supuesto en la zona de Orán, eh, perdón, Netán y Rosario de la Frontera, por ahí se hace copriego o luego de si viene una, un invierno muy lluvioso. Entonces la idea fue traerlo acá y en la, hace tres o cuatro años me contacté con una empresa que es desde el sur, que se, se dedica a la exportación de garbanzo aquí en Zárate, bueno, ellos ya tenían un año de experiencia, habían hecho aquí una zona de varadero con años muy buenos de tres 3.000 kilos. Y bueno, el año pasado me largué con una experiencia un poco ilógica sembré 65 hectáreas vino el año más seco y saqué 2.500 kilos de promedio realmente a 625 dólares fue el negocio de mi vida estuve enloquecido entonces me guardé semilla el año pasado hice 90 hectáreas no coseché un gran pero bueno fue un año excepcionalmente malo pero... Tenía sembrado arveja y garbanzo De arveja algo, seco, algo coseché 8 o 9 quintales Pero de garbanzo realmente los problemas que tiene de enfermedades son, son muy llamativos Este año vuelvo a hacer una a ir a traer semillas, Por supuesto que eh, Y ahora estoy por cosecharlo Pero bueno, está en estado regular Es decir, No fue un año ni muy seco Ni muy lluvioso Pero sí con, con problemas de enfermedades Y bueno Simplemente, no sé si los, creo que lo que hace garbanzo conocen las dos variedades que, abiertas, es decir, que más se utilizan y son norteños, que es un ciclo un poco más largo. El, el garbanzo que se produce en Argentina es de tipo cabuli, es este garbanzo así cremoso, ¿eh? son de, de muy buen tamaño. Eh, son variedades que me falta una, bueno, eh, las dos variedades que se utilizan, me falta son norteño y Chagnearito, Chanelito de Córdoba, de propiedad creo que de la Universidad de Nacional de Córdoba eh. Eh, y el INTA. Eh, y bueno, y ahora están el mejoramiento genético, eh, están apareciendo Felipe y Kiara, creo que ya hay algo de, de semilla que se puede. ¿Eso son tipo de sí No, son todos cauli. Okay. Claro. Ah, Lo que están pidiendo es la. No, no conozco mucho, pero bueno la mayoría de las exportaciones creo que van ahí de Pakistán. Eh, que que y muchos de estos países consumen otro tipo de también de garbanzo más chiquito y color negro. Pero bueno, lo que estamos en la pregunta. No te preguntaba de... que no hablado que, que algún nivel tímico que perdía internacionalmente está diciendo su especie ah, sí. y estas variedades las apuntaban a eso? Yo no sé si hay si hay variedades de acá en Argentina o semillas. Dos cosas fundamentales sin garbanzo. Fundamental la inoculación. Es decir, eh, no hay, eh, hay inoculantes ya específicos, con cepas específicas. Yo he probado que eh, eh, eh, los inoculantes nacionales funcionan bastante bien y con doble dosis, con dosis simple, como todos los lotes, cuando traemos acá nunca se había hecho garbanzo. Entonces, bueno, con dosis simple inclusive inoculado, sembrado en forma rápida, porque, bueno, porque no tienen protector Estos inoculantes no es, hemos encontrado muy pocos no. Con dosis dobles, pero por supuesto que tiene un costo bastante alto, porque bueno, son muy pocos los que le usamos, no hay una producción masiva. Creo que hizo antes en el pergamino lo hace. es sí, fundamental para la Sí, Es fundamental la inoculación. Lo mismo que en arveja. Y los problemas de enfermedades, creo que ustedes lo que hacen garbanzos, no hace falta que se lo Hay dos, dos enfermedades muy, muy complicadas, que son fusarium, es que son enfermedades que atacan a nivel de cuello de raíz, producen taponamiento de vasos, y van a ver, ese problema plantas verdes, y al lado hay una que se va secando y que algunas llegan a producir, un grano más chico y algunas directamente no producen. Pero bueno, no tenemos tratamiento para esto. Aquí lo único que funciona es mejora genética. Por eso estamos los que queremos entrar en el tema de Garbanzo, tratar de que bueno, salgan este, este, nuevas variedades con resistencia. Y la otra enfermedad que no apareció el año pasado, pero ya apareció el año, el año pasado y este año, es rabia, que es una enfermedad muy complicada. Yo los, los, los deterioros del año pasado mira, fueron por rabia y realmente y con fungicida le puedo asegurar que eh, he probado todas, fosfitos, eh, carbendazim, triazoles, estrovirulina, más triazole, he probado todas las combinaciones. Hubo un momento que los de carbazo que mejor estaban los que no le había aplicado nada, porque realmente uno le tira tal artillería, de que llega la planta hasta estresada, muy complicada, y uno, el fungicida también es un producto químico, al ponerle a la planta también, a veces, Hace un efecto inverso, pero realmente cuando las condiciones eh, ambientales eh, promueven tanta, tanta difusión del patógeno, en este caso la rabia, es muy complicada. Esto es los síntomas de rabia que tenía, no sé si se ve, se empieza como una manchita, esto es un en mi campo, una manchita, después se hace un centro más oscuro y bueno, hasta ataca las hojas, los tallos. Y también ese vale. Parece un cantro en la soja, claro. el taponamiento de vaso y la planta se seca. Depende del periodo que ataque puede llegar a producir. No? Así que bueno, eh, todos estamos los que hacemos o hemos hecho, o tenemos ganas de hacer garbanzo. Es un cultivo que yo creo que para seguir, pero no sé si esta zona todavía es, yo sé que hasta, hasta Córdoba funciona muy bien porque el invierno es mucho más seco, pero acá la humedad ambiental nos está matando hasta que no probemos variedades nuevas, de y eh, no recuerdo, aparentemente tiene cierta cierta tolerancia y Martioni ahí en Uges está trayendo, está introduciendo variedades americanas con aparentemente con algo de resistencia o tolerancia a estas enfermedades, así que bueno, estamos un poco a la espera de todo eso, pero por supuesto, lo vamos a tener que evaluar en nuestra zona. En el NOA es un cultivo más que maravilloso. Sí. Ah, bueno, cinco minutos y Listo, está. Arbeja. Eh, arbeja, bueno, Juan decía y dice que uno de los cultivos, eh, creo que estamos en una de la cuna en de investigación. Cuando yo entré en el INTA, estuve 12 años en el INTA y en el año 80 y pico, Eldo Rivas era un pionero en arvejas. Y bueno, las variedades que él desarrolló todavía este, son las, las que se están utilizando. Este es uno de los peores enemigos. Es una, una, una arveja, que ustedes la van a ver, que bueno, que es una maleza dentro de la arveja produce el llamado huevo de telo, es decir, el grano de color negro que a veces cuando cosechamos este, no tiene el mismo color, pero bueno, lo pone, uno lo coloca en agua, se humedece y toma esa coloración y por supuesto este, tiene, tiene un gran castigo en cuanto a la comercialización. Y cuando abrimos una gatita de arveja y encontramos un grano de ese color, mucho no nos, no nos ocurre. Simplemente para... ustedes saben que hay tipos de... por supuesto que en eh, hay misas y rugosas, pero... y después las dos variedades que más se están utilizando en Argentina la son las áfilas, es decir, que único que tienen en estípulas, pero no tienen hojas y zarcillos, que lo que hacen es eh, agarrarse más entre ellas y son mucho más resistentes al hueco, este es el caso del hiper, que debe ser la variedad más utilizada, y la variedad facón, es decir, que ya tiene estípulas, pero también tiene hojas y algunos zarcillos tal vez con más potencial de rinde pero bueno más pro, a tener calor las variedades eh, rugosas que son que se utilizan para eh, enlatado porque hay que hidratarlas eh, y también se utiliza mucho para la producción en fresco todavía se sigue haciendo arveja en fresco es decir sembrarla y cosecharla como el grano en fresco más que todo para eh, la bolsita del freezer para congelarla. Y las dos variedades, lisas, Papón y Viper, más utilizadas. Eh, eh. Para ir terminando, eh, la idea es, eh, estos cultivos son muy exigentes, son bastante, le diría que muy exigentes en fósforo, fertilizar ¿eh? por encima de 15, 18 partes por millón, en otras zonas no existe un suelo en estas condiciones, en el promedio estamos en 3, 4, 5 partes por millón, así que si van a hacer arvejas saben que tienen que fertilizar. Eh, utilizar fuentes de alto grado, tipo fosfato diamónico. El problema es no fertilizar en la línea de siembra. Es decir, El problema es que la, la, la arveja tiene problemas, más que todo, con fosfato diamónico o monoamónico por el ion amonio, más que todo el, los suelos cuando están muy húmedos. Eh, es decir, eso provoca este, una gran acidificación. Si el grano está de fertilizante está junto, puesto con la semilla, entonces, bueno, lo ideal es utilizar el fertilizante separado, no existe en el mercado una sembradora o hay muy pocas que hagan eso, y entonces la otra alternativa es utilizar eh, eh, fertilizantes como superfosfato triple o simple que no tienen el ion amor. Por eso estaba... ah, Por eso Juan pusimos hoy superfosfato triple para en, en el cálculo de bronce. La otra alternativa es fertilizar en forma anticipada. Quieren usar diamónico, hacemos antes de eso. Nitrógeno, no hay este, resultados con fertilización nitrogenada, entonces la idea es hacer una buena inoculación, ya que el 80-85% del nitrógeno que consume la planta proviene de vidas íntimos. Esto es un cultivo inoculado, el mismo cultivo, versus inoculado. Bueno, estos son los. Nódulos de tesoro son realmente muy llamativos. Bueno, ensayos de variedades, Bifer y Papón son las dos variedades más no utilizadas, pero bueno, ya tenemos bicentenarios, manantiales y algunos semilleros que están haciendo introducciones eh, de nuevas variedades. Y por último, lenteja, bueno, es un cultivo que no se tapa en el sur de Santa Fe, eh, también interesante, con muy buen precio, que va a valer. ¿eh? en algunos momentos, sí, pero bueno, tal vez sea mucho más exigente o tanto como garbanzo o en cuanto a calidad, un sí, cultivo que se mancha mucho, tiene muchos problemas y sí, podemos hacer un excelente cultivo, pero si no llueve dos días antes de la cosecha o cuando se está por cosechar tenemos manchado y ahí tenemos bueno, y la enfermedad más problemática, es cochita que es pariente de la que ataca el garbanzo, la rabia de la sobre la por supuesto sobre la bueno, esto ha sido todo por hoy. <risa>